Bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy reiterar que es miércoles 26 de junio del año Antonio Romero Pérez Bueno, bueno miren señores eh, mientras nuestros artistas nosotros los comunicadores que nos duele la nación sabemos la importancia que tienen los eh, lo que son lo que es el turismo y la, pre, y la presentación de, de lo que es eh, la República Dominicana en el mundo como eh, no solamente polo turístico sino polo de inversión y nos preocupamos mucho y vivimos eh, de manera orgullosa haciendo esa enarbolación de nuestra de relación nuestra eh, pero vemos como nuestras autoridades los gobiernos, porque no podemos, decir, no podemos apartar al gobierno y a Danilo Medina de esta situación que es el no corresponsable, es el responsable absoluto, yo lo declaro responsable absoluto de toda la imagen que se ha mandado hacia, hacia el mundo sobre nuestra nación en esta semana. Eh, después que salimos del el escándalo de, y el, la desgracia de, de David Ortiz, Viene la desgracia más grande que la desgracia del Congreso Nacional. Suele ser un país en estado de guerra, en estado de inseguridad, y en estado de. de, de eh, donde una violación a del estado de derecho de cada uno de los ciudadanos. Recordarle a las autoridades que el Congreso Nacional es a donde el pueblo tiene el derecho de ir a dar su voz y su reclamo a quienes fueron elegidos en, en el, con el. Con un, que fueron elegidos con la mejor fórmula que existe, que es la democracia del voto. No es así, Entonces, tú, repre, tú mandar una imagen de un congreso militarizado en una nación. Imagínese un, un, un turista que viene para acá. Dice, no, pero eso es en el. Señores, fuera de este país, fuera de este país, porque si digo fuera de este país porque aquí no se respeta nada, fuera de este país. El Congreso de una Nación es un santuario. El Congreso de una Nación es lo más respetado que existe en una nación. Y si en una nación el Congreso está militarizado, quiere decir que no hay seguridad, que hay una violación de Estado de Derecho, que hay de todo, de todo en ese país. Ahora mismo, yo creo que hasta toque de queda ahí en ese país, diría el turista. ¿No creen eso? No digo turista eso. Tú sabes, sabes serio, ¿eh? sumándole algo ¿Un tope de queda? sumándole algo a eso que tú dices, eh, lo más preocupante, o una de las cosas más preocupantes ante esa situación que hemos vivido en los últimos días <coughs> en el Congreso Nacional es que si tuviese alguna justificación, tú dirías, bueno, no, no. ¿cuál sería la justificación? No, que son ir. dos partes encontradas. Oposición. No, Unos uno, uno, uno, uno, uno renegados sí. que van armados hasta los dientes que, para allá. Que yo te oposición y gobiernos son los que están enfrentados en el Congreso Nacional, bueno, se justifica sí, sí, claro. porque hay, tal, tal vez, pensamientos encontrados diferentes sí, bomba, eh, eh, pero lo, lo más preocupante es que esta fricción, estas discusiones que se han estado generando en el Congreso es entre los mismos eh, congresistas del mismo bando del mismo bando no, del ¿Eh? mismo poder porque están en el poder entonces, porque yo te pregunto, ya hoy en día tú oyes los, los diputados que obedecen a la línea de Leonel Fernández en este caso, hablando como si este no fuera su gobierno No, no Este no es su gobierno No, no, no para nada Este es un gobierno ajeno a, lo que, a, a ellos Entonces, esa es una parte también que, que se le suma y es más preocupante Porque eh, ante esta situación que se vislumbra eh, Que no se ve al final del turno no, en ninguna luz no, no, no, no Entonces, eso, ante lo que tú dices, Sergio, también hay que sumarse Eso es tal vez lo más preocupante ante esta situación Que es entre ellos mismos ¿Sí? ¿Eh? Mira, eh, y, te, en... y tenemos tan poco, tan, la, la posición es tan eh, poca eh, eh, proactiva que ni, ni, ni siquiera se beneficia cuando es una oportunidad para beneficiarse sí. ante esta situación. Pero lo más y, y preocupante es que el mismo partido utiliza las fuerzas armadas para repeler, para agredir, para maltratar a gente de su propio partido porque los PLD, los PRDistas se bajaban a bombazos y así ya son entre ellos mismos, así ya son entre ellos mismos, pero nunca nunca el esta, el Estado involucró las fuerzas armadas para para darle cogetazo a los PRDistas. Yo nunca recuerdo eso, porque lo es decir que lo como, haya recordado. Como cambian los, cambia los tiempos. Alguien decía, alguien decía, en este país no pueden haber dos PRD. Sí, exactamente. ¿Eh? Y ahora ¿Y ahora no ahora un solo eso. PRD? ¿verdad? Ahora no entendemos eso que una nación que está en una crisis eh, de información, una crisis de, de que eh, hay sectores externos y sectores internos que están involucrados en desacreditar, maltratar el turismo nacional y la República Dominicana y vemos como nuestro gobernante el, el señor Danilo Medina, porque yo lo, lo a él lo acuso de esto que está pasando, porque es el gobernante y no me digas tú a mí que sí, el jefe de la policía te, tomó te a, la decisión te van a demandar ¿no? te, te, pero es verdad <risa> Pero, pero oye Tú, tú lo estás acusando la... de manera directa De que eso esa situación es, de, es del gobierno que viene No puede ser tú, O oh, tú, oh, tú como subalterno va a tomar una medida de esa magnitud para, Así tú, tú, tú mismo No señor Debemos de parar eso Yo lo dije ayer Deben de sentarse los, las dos personas Que tienen el poder De agarrar y Resolucionar ese problema Que son Danilo Medina y Leonel Fernández y una cosa le digo señores, y hay otra cosa que a uno le preocupa y que está a, detrás de esto lo más preocupante Víctor, no es el acto que tú ves ahí, eso quiere decir eso quiere decir señores eso quiere decir que a los que a los diputados y a las senadoras no se les tiene confianza en Ahora, en yo te voy a hacer una pregunta porque déjame decirte, sí. es una, una pugna como la, ¿Te acuerdas que hicimos una, un análisis? Es una pugna entre las dos facciones del PLD Pero las dos facciones del PLD se unen Y votan por una reforma constitucional Y no se logra si la oposición no vota ¿Qué te Oye. quiere decir eso? Que lo que están luchando para que no se lleve la reforma Es porque no le tienen confianza a los, a, los a los otros legisladores Porque saben que se van a vender Porque saben que van a votar por una reforma constitucional Yo te voy a hacer una pregunta, Sergio por ejemplo, esta protesta que hemos visto nosotros eh, en los últimos días frente al Congreso Nacional, donde se han apostado eh, congresistas que obedecen a la línea de Leonel Fernández, acompañado de, de estudiantes y de seguidores, eh, con el objetivo de que, de que no se apruebe la, la, la reforma constitucional. Entonces. A ti yo te pregunto, ¿cuál es, cuál es el, objetivo, el objetivo fundamental de que este, este grupo de congresistas que salen no, de adentro, que, que, son que ellos. salen, que salen no, no, del que Congreso, pero que salen del Congreso donde tienen que estar claro. al frente del Congreso para unirse a un grupo de, de seguidores para protestar? Es que si Entonces no traen... yo pregunto, ¿protestándole a quién? Sí o sea con esa protesta exacto, usted exacto, va a impedir exacto. que la aprueben o no la aprueben porque como decía, es dentro es Ay, adentro, claro, de es levantando prueba, la mano de esa... claro, se ¿Tú entonces, okay. la pregunta mía es si se han eh, llenado la boca de decir que tienen la mayoría, sí. para que eso no pase, entonces cuál es ¿Cuál la es preocupación, miedo? porque hay que ir a frente al a frente lo, al Congreso a protestar, lo que sale de, ¿Eh? esa, de esa imagen es que quiere decir que ya los legisladores que están ahí saben qué van a hacer el licenciado Luis Abinader no dice nada no no y lo que él dice y mantiene claro es que la, los eh, los congresistas perremeísta están ya con su lía bajada que no, van entonces, a, no ceden ante esa petición. ¿Cuál entonces, es la preocupación? ¿Por qué los leonelistas hacen eso? Porque, óigame, lo, unidos los leonelistas con los PRMistas no pasa, la reforma no pasa. no pasa. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Ah, entonces yo me voy a autorresponder. Sí. Es la vulnerabilidad. Tiene? Eh, que tiene. Sí. Eh, y, y, y la debilidad que siente Luis Abinader sí. y sienten los otros ah. ante ante esa, esa eh, oferta porque, porque en el congreso, la política el, dominicana se mueve el, por interés el congreso ¿no? ahora es un asunto de oferta y demanda es, de es un mercado, el claro, congreso es un mercado claro, es así ¿Eh? entonces si usted le dice a los perremistas o a los otros, mira te va a mantener ese, ese asiento, ese curul en el congreso por cuatro años más, cuatro y, años aparte más eso, y, tanto, tanto. y aparte de eso y aparte de eso Mira, este es regalito. Sí, sí, no, no, no, no, no se ofenda, que es, yo sé, que es una cosa que claro, nosotros entonces, se lo vamos a regalar. Es a eso que le tiene miedo el, los, el PRM y Sobre todo los otros, de Leonel, es el PRM a eso, sabe que no va para parte. Entonces, el pleito es dentro, que se llama, no es afuera. El PRM, es dentro el, del Congreso, el, levantando la mano o no votando. El PRM tiene la mano seca de, sacó la mano de la sartén y, por, y no se ha metido en el pleito de los leonelistas. Y ellos deberían de meterse en el peito de los leonelistas. Y da la cara, los congresistas da la cara, y ellos, lo, lo, del, PLD, lo del PRM, da la cara también de que ellos, diciéndole al pueblo, miren, por más que ellos nos ofrezcan, nosotros no nos vamos a vender. Así yo creo que la reforma no pasa. Lo que pasa es que el miedo que tienen los leonelistas es que si, se lleva, si por lo menos eso se introduce... Y hacen así con el martillito. Eso se va a aprobar inmediatamente, porque ellos están seguros de eso. Si no, lo estuvieran protestando, Víctor. Porque ellos son con, ellos son del Congreso, no, no es Sergio Romero y Víctor, que no son un carajo a la vela, que no sabe que no son no son diputados ni senadores. Son, ellos son los que van a levantar y a, y, y, a, y a decir sí o no. Lo que pasa es que el, lo de, la facción de Leonel sabe que sí... Si y si Pedro Alegría, José Cito y eso que se están pasando, incluyendo la de él, de moda, el que sé yo qué, todo lo que se están pasando, hacen así, introducen la Mira, pieza. ser ellos saben que si ese, ese, ese folder pasa por el o frente del que, Congreso. Por el frente. Es más, ahí va la, ahí va la, ahí va la constitución. Sí. Por el frente. Todito, cuando sí. tú te miras, tanto con la mano levantada. Y eso es tanto así que hoy, refleja la prensa, dice el secretario general del PLD y senador del Distrito Nacional y presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez que si el proyecto de ley Llego, llega al congreso no. y es apro y es aprobado por la mayoría hay que darle curso ah, pero en problema. entonces eso qué quiere decir eso es, estamos en antes la antesala de que al momento ahorita a las 10, a las 11 o mañana porque hay tiempo sí. hay tiempo esa está no sé el día, el día de agosto eh, la pero, fecha pero, que tiene pero, que se mira, tiene el, el, el mensaje que hay actualmente es un mensaje de Marcos, que estamos hablando eh, no solamente de la constitución sino que es el partido de gobierno con, eh, que está prácticamente mantillando rompiendo, eh, agrediendo eh, a la, no solamente señores, no estamos hablando de que, que un señor que llegó los otros días al comité central, al comité político eh, está aspirando eh, a la presidencia eh, en, con Camilo Medina, estamos hablando del presidente de ese partido. O sea, el presidente de ese partido. Y tú te pone a pensar, por eso es verdad que nosotros los dominicanos no estamos en política. Nosotros lo que estamos en politiquería y que empiece la política, porque ahí yo me consigo mis 100 pesos, mis 200 pesos y mis 1000 pesos. No nos ponemos a analizar el problema, y no, y no solamente nosotros, nosotros somos quizá el problema. Es el partido opositor que, que no le ha sacado ni siquiera un cuerpo de ventaja a esta carrera política que está haciendo el PRD. Ni siquiera un cuerpo de ventaja a la oposición le ha sacado, ni los movimientos, ni marcha, porque tampoco no le podemos coger, no le podemos echar el cuerpo, el, el, el, el, todo el mambo al PRM. La, la, mira, la marcha verde... El, el, eh, a, a, alianza alianza país no ha crecido ni siquiera, es más yo creo que ha retrocedido yo creo que yo creo que han, tiene menos, menos gente ahora que, que lo que sacó en, el, en la en la, en el, en el, en la última elección. oye, ninguno de esos partidos han crecido señores ninguno ha crecido no han aprovechado un gobierno que se está matando en cuatro años los dos líderes principales de su gobierno y del partido y no han aprovechado eso no han aprovechado eso no sé porque se está en otra cosa, se está en los aprestos de negociaciones para es increíble claro, eso, no es eso eso es increíble que un pa... tú ves los desaciertos mire le voy a poner un ejemplo porque a usted le gustan los ejemplos pero me gusta los ejemplo que, que val... los desaciertos de Trump ya hay el, el que está aspirando a la presidencia ya, sí, le, lleva un... la, la, ya, le, ya le lleva ya le lleva la, ya le lleva la milla de ventaja sí. En la popularidad. ¿Por qué? Porque está aprovechando... Que nos llevó a decir que no está preparado para eso. Claro, hacerlo. ya está, está, está aprovechando eso. O sea, esos son los efectos de, de, de, de, de, de, de, de cómo ha ido claro. desarrollando Trump su política claro. eh, eh, norteamericana. Oye, Ahí están los efectos. Ahí están los efectos. Tan sencillo como eso. Aquí no. Vamos... Aquí mejor se reta. A una pausa <risa> seguimos con el contenido de este espacio que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy. Así que no les cambio que en breve regresamos. Sí.